¿Es necesario apostillar o certificar los documentos que se envían al USCIS? Bueno, um, por lo general, en la mayoría de los casos no se ocupa apostillar nada. Um, ahora, uh -huh. si el gobierno te lo pide apostillar, entonces sí, claro, debes de, de, de hacerlo. Pero en lo general no te piden que se apostille nada. Ahora, si, si se ocupa de certificar documentos que se han traducido, porque recuerda que todos los, los documentos que no, es, uh, que no estén en el, en el idioma inglés deben ser traducidos a inglés. Um, y la persona o negocio que haga la traducción debe de poner su certificación que tiene la capacidad pues, de traducir de español a inglés o de cualquier idioma a inglés. Ok, entonces en general no se necesita no postillar, se pueden mandar así nada más, sí. obviamente traducido, sí. pero en caso de que sí se necesite el gobierno te lo hará saber. Exactamente. Pero en general no. Sí, En general no. Perfecto. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.